Hola queridos key lovers hoy compartimos con ustedes una rama de la cultura coreana que poco a poco ha ganado adeptos en toda América. Nos referimos a la literatura coreana. En Latinoamérica es muy poco lo que podemos contar con literatura coreana en español, o por lo menos lo que nosotros pensábamos. Ha salido muchos libros en español de escritores coreanos, solo que muy pocos son conocidos por su origen. Así que nos dimos la tarea de investigar en nuestro país cómo se pueden obtener libros de autores políticos. Al principio pensábamos que no íbamos a poder encontrar nada en español. Sí, sabemos que en internet también puedes encontrarlo y adquirirlo, pero en su mayoría en inglés y obviamente en su idioma natal. Solo queríamos ver las posibilidades que había para conseguir estos libros aquí mismo en Panamá. Pensamos en visitar las librerías de todo Panamá, pero sabíamos que tal vez no íbamos a poder terminar de hacerles este video cuando terminemos de investigarlas todas. Así que antes de lanzarnos a recorrer todo Panamá, nos acordamos que estaba presentándose la Feria Internacional del Libro en Panamá, que reúne a la gran mayoría de las casas editoriales aquí en Panamá y que distribuyen diferentes autores de muchos países. Así que nos fuimos a esta feria internacional en búsqueda de estos autores. Antes de esta feria, obviamente, estuvimos buscando unas que otras librerías. En este caso, Gran Morrison. Pudimos ir allí eh, en el de Vía España. Estamos dando los datos sin publicidad pagada, pero es para que ustedes tengan los datos importantes que les puedan servir para ustedes ir en búsqueda de estos libros. En el caso de Gran Morrison, nosotros encontramos solamente... Solamente pudimos dar, gracias a los vendedores de la sucursal de Vía España, con cuatro ejemplares que ellos contaban, pero que estaba en otra sucursal llamada El Dorado. Bueno, no nos fuimos hasta allá. Casualmente íbamos pasando después por Farmacias Arrocha y nos dimos, bueno, vamos a ver, vamos a investigar si en Farmacias Arrocha hay esta información. Ellos tienen librerías, pero en pequeña escala. Yo, bueno, tal vez no voy a encontrarlas. España, pero ya vamos a conseguir en El Dorado. Okay. Cuatro. Para mi sorpresa estaba el libro de la autora que escribió Kim ji nacida en 1982. Aquí está. Encontramos este libro y aquí le vamos a estar compartiendo un poquito de lo que nos aconteció en esa búsqueda. Yo pensando que aquí en Farmacias Arrocha no iba a encontrarlos. Y sí, encontramos el libro. ¡Qué nice! Eh, en la Feria Internacional pudimos encontrar dos casas distribuidoras que ofrecían un libro que hoy y para el cierre de la Feria Internacional de Libros fue el libro más vendido según los comentarios que nos dieron los vendedores de las dos casas editoriales que estaban participando, que son El Hombre de la Mancha y el Editorial Océano, que tenían a la venta el libro, que también lo adquirimos, de Almendra, de la autora Pyung son que, por cierto, es muy buscado por los jóvenes y que ha tenido muy, muy buena aceptación, tanto en Latinoamérica como por lo que vimos en Panamá y especialmente en la Feria Internacional del Libro, se acabó antes de finalizar la feria, así que fue... Un boom de ventas este libro Y bueno, por ahí vamos a estar Compartiendo videos Hola joven, ¿Usted trabaja aquí? Sí, ¿Usted sabe sobre autores, eh, escritores y coreanos? Coreanos no, no lo no conocen No tienen no nos queda Y ese que dice, de, bueno, acá lo bien. vi Lo vendieron almendras ¿Esto no tiene sí, eso? tengo eso Ah bueno, también está a la venta acá. Ah. Porque sí está a la venta aquí. Bien. Él es un autor coreano. Okay. Por si te preguntan, ya sabes. Yo tengo una idea, gracias. Una idea. Aquí también lo pueden encontrar sí. en el hombre de la mancha. En caso termina la feria, lo pueden ver aquí también. Bueno, qué ¿Tiene el libro Almenda? Sí. Wow. Y aparte de, de autores así coreanos, ¿son las Solo he visto ese, la verdad. Aquí me llego. Oh. Eh, conseguí el libro. Bueno, aquí en el editorial Oceano pude conseguirme el libro bueno, Tienen varios libros, pero bueno, lastimosamente De autores coreanos solamente tiene ese Bueno, estamos en la Feria del Internacional del Libro en Panamá Que, eh, bueno, por lo menos pude encontrar un libro De autor coreano, en este caso Almendra y bueno, vamos a seguir viendo más lugares y por ahí les vamos a mandar unos videitos para que también... Aquí les, les pasamos unos videos de esta feria eh, que se realiza todos los años. Este año la Unión Europea es el país invitado. Video. Quiero decirles que bueno, lastimosamente nada más pudimos conseguir dos autores coreanos, en este caso dos autoras mujeres que son Won Song y Cho Nam-yu que escribieron los libros correspondientes que mencionamos de Kim Jin-yoon nacida en 1982 y Almenda y estas son las dos que pudimos adquirir aquí que bueno estamos compartiendo con ustedes en este video, y bueno Aparte de ello, no conocimos ningún otro eh, libro que pudiéramos decir que pertenecía a escritores coreanos. Si ustedes conocen algún otro autor coreano que pueda conseguirse aquí en Panamá en español, déjanos tus comentarios aquí abajo, déjanos los comentarios y nosotros vamos a estar investigando también para también compartirles más información a través de nuestras cuentas. Y bueno, esperamos que esta historia eh, no sea una historia que termine aquí, sino que esta historia es un continuará para ir viendo qué oferta literaria podemos tener localmente en Panamá que sean de literatura coreana. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo para que más personas estén al tanto de la información sobre la cultura coreana en Panamá y Latinoamérica. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Bye.